¿Qué tal, don Jorge Garralda? Viniste de Videoventas, aquel precursor de los infomerciales tan conocidos hoy en día. Desde el Estudio Mayor de Noticias Videoaícuno en Asunción, República del Paraguay, voy a saludarte por el trigésimo aniversario del programa de solidaridad y denuncia social A quien corresponda. Que cumplas muchos años más con este formato pionero en la televisión mexicana y latinoamericana. Que Dios y las vírgenes de Guadalupe y Cacp les bendiga siempre.